Venga, pues si quieres, no te preocupes. Qué raro. No porque ya cenaste. Uy. Bueno, está bien. Me siento estresado ahorita. Me causó estrés. ¿Será el cansancio? No sé, pero me siento estresado. No me leíste, me esforcé. <ríe> Nosotros le pedimos de dos a y no el dos nos mostró su voz saturada. No solíamos ver su cuerpo, solo nos mostró su alma. No me leíste, me esforcé. No, serán es que sí. No será bochorno, no sé. Sí, no, estoy un frío, me siento estresado. Es... No. Ah, Chile ya va a dar de baja de la vida. A mí tampoco con mi canción de Harry, perdón. Más triste el, el comentario de Alex. ¿Me invitas? No, ya dije que no convido. Lupis, de eso no convido. Uy, pendejo de bajar en la vida. Oh, qué apuntados son todos, ¿no? Qué rico. Ahora resulta que todos apuntan. Vámonos de excursión al cielo. Contratamos <coughs> un autobús de esos que son guajoloyets y nos aventamos por un barranco. Uh. Es que está bien caro vivir. ¿Por qué invitas, men? Amigos. Los amigos son amigos. Yo, cuando os voy a sacar la licencia, pero que no os haga caro el pasaje. De 10 pesitos, ¿no? Pero voy a estar un ratito y me voy a vivir. Vale, vi. No, los voy a llevar en el autobús, los voy a anexar ahí con almas puras de Cristo, se llama el grupo. Pues si estos chavales quieren darse baja en la vida, por favor, padrino, enséñales qué es vivir. Acepta, cabrón. Ah, vale, ya está aquí. Ya está aquí conmigo, ¿no? Ahí está en tu equipo, perdón, no, ya lo, ya lo insulté era gratis. Yo me mando sin autobús, no me la dedico y ahí Pido quedarme en el purgatorio. No, los voy a llevar un anexo. Y los voy a llevar. Yo gritándole de únete chingada madre que Regalando mentadas me tienen un dulce favorito. Me fijero feo entonces. Muchos de mí se burlaron el Carlos. Ya rapeando aquí. El Carlos escribiendo sus rimas. Vean lo que ocasionaron. Su envidia y su mala vibra Solamente ocasionó que Carlos siga creciendo en la música Vamos por más, Carlos Este año la rompemos Voy a cumplir todas mis metas Solo que vuelve a <risa> Está rompeando, está rompeando <risa> La se está cantando, ¿no? No le robe su momento de fama, a Carlos, sí. No tengo para hablar por el grupo de Xbox, no me meto una de Discord. Vamos echándonos una.